Hola, Bueno, muy buenos días a todas y a todos, eh, voy a presentar el caso del referendo que intentamos hacer en Colombia, eh, que tiene algunas, eh, decía que voy a presentar el caso del referendo que intentamos hacer en Colombia, y que tiene algunas... Eh, similitudes con, con lo que se ha presentado eh, de Italia y de Berlín eh, Colombia es un país en el cual eh, el tema de la escasez de agua es decir, el hecho de que haya más de 9 millones de personas que no tienen agua potable pues es una paradoja, porque estamos hablando de la séptima reserva de agua dulce en el mundo, es decir, un país que tiene mucha agua y sin embargo la gente eh, no tiene agua potable. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos explicar esta contradicción? Pues, en primer lugar, por... Eh, el, la devastación, el daño ambiental que ya ha producido en el territorio colombiano eh, el modelo de desarrollo que ha implicado contaminación de los ríos y ha implicado una gran deforestación. Pero también eh, el hecho de que eh, la privatización del servicio de acueducto eh, comienza en 1993 ha creado unas tarifas eh, unos costos muy elevados del agua para la gente y no, mucha gente no tiene cómo pagar esta agua eh, por ejemplo entre 1998 y 2008 el índice de precios general al consumidor tuvo un aumento del de, mm, 200% en relación con el agua. O sea, el índice de aumento de los precios del agua fue del 200%, mientras que el de los demás eh, bienes necesarios por el, para la vida fue solo del 92%. Entre tanto, las empresas que... Eh, privatizadas o mixtas que prestan el servicio obtuvieron unas ganancias eh, muy elevadas entonces como, como resultado de esta situación se abrió la posibilidad de eh, esta iniciativa de preferencia con cuatro eh, propuestas fundamentales primero establecer en la constitución colombiana el derecho humano al agua. A diferencia de Italia, en Colombia sí es posible, mediante un referendo, proponer cambios en la Constitución, no solamente derogar leyes, sino también proponer eh, Derechos u otras, otras eh, normas para incluir en la Constitución. Entonces nosotros proponíamos primero el reconocimiento del derecho humano al agua. En segundo lugar, un mínimo vital gratuito para garantizar este derecho, es decir, una cantidad de agua que las personas reciben sin pagar. Eh, aquí seguramente todos saben que la, eh, la Organización Mundial de la Salud habla de que este mínimo debe ser de 50 litros diarios por persona eh, nosotros proponíamos que se estableciera sin decir la cantidad eso se podía hacer después mediante una ley en tercer lugar proteger el ciclo hidrológico este es un elemento clave o sea, si no ligamos el derecho humano al agua a la protección del sitio hidrológico o sea, a la protección ambiental no estamos haciendo nada porque el caso colombiano, por ejemplo, demuestra que teniendo mucha agua la contaminación de los ríos o la deforestación de, de las montañas pues hace que no se pueda eh, usar a viéndola. y en cuarto lugar que el servicio de acueducto y alcantarillado sea público y no privado esas eran las cuatro cosas que nosotros proponíamos obtuvimos dos millones de firmas en un lapso, en un tiempo de seis meses eh, es una enorme cantidad de firmas, quiere decir que la propuesta sí eh, interpretaba lo que la gente quería al igual que el escritor de nato en Italia, la gente se volcaba a firmar. Eh, claro, esto se hizo con una red social, con muchas organizaciones eh, trabajando en esto, pero se logró una sintonía muy grande con lo que las personas querían. Con las dos millones de firmas llegamos al Congreso, es al Parlamento, y allí eh, hubo una discusión que se prolongó por año y medio y al final el Parlamento dijo no, como vamos desde y Inicialmente intentaron cambiar el texto que fue firmado por los ciudadanos, pero la Corte Constitucional eh, dijo no se pueden cambiar los textos que los ciudadanos firmaron, lo cual es apenas lógico, porque no tiene ningún sentido recoger las firmas con un texto y no los cambios. Y si los cambios que, que pretendían eran fuertes por ejemplo el derecho humano al agua claro, eh, y hablar solo de una condición esencial para la vida el agua es una condición esencial para la vida no es necesario poner esto en una constitución es, es la realidad lo que hay que poner en la constitución es que hay derecho eh, y finalmente como estos cambios bueno, otro cambio era cuando decíamos, solo lo puede prestar el Estado o a productos comunitarios es decir, el agua solo lo puede puede ser pública ellos quitaban esto, porque atentaba contra la privatización eh, y al final como la Corte Constitucional dijo no lo pueden cambiar entonces decidieron llegar a pesar de las dos millones de firmas y aquí me parece importante señalar una cosa que es el nombre de este panel se eh, escribe agua se pronuncia democracia o sea la lección nuestra es que si no hay una democracia real, profunda, este tipo de iniciativas se quedan en el aire. Eso no quiere decir que no haya sido válido hacer esta experiencia, o sea, esta experiencia fue muy importante, porque podemos decir eh, un congreso dominado por la derecha, etc., no va a aceptar esto, entonces no lo hagamos. No es importante hacerlo después de esto ya este tema quedó instalado en la, en la agenda pública colombiana y mucha gente ha seguido hemos seguido luchando eh, por, por eso. Eh, actualmente hay condiciones eh, bueno, una cosa rápidamente lo digo eh, se niega el referendo y seis meses después el país está inundado es decir, hay un invierno muy fuerte se desbordan las aguas. Era una de las cosas que decíamos, proteger el ciclo hidrológico. Esto, por ejemplo, ocurre cerca de Bogotá, que es la capital. Eh, Pasó rápidamente porque ya el tiempo se acaba. Eh, y en este momento hay una cosa buena, y es que el nuevo alcalde de Bogotá, que es una persona de izquierda, el señor Gustavo Petro, que venía para este foro y no pudo venir por problemas que se presentaron allí, eh, ha establecido ya un mínimo vital gratuito de 6 metros cúbicos por familia eh, que favorece a 2 millones de personas. Esto es digamos, algo positivo que creo que nos va a permitir seguir avanzando. En el caso de Colombia, la izquierda sí apoyó el referendo. El polo democrático alternativo, que es el principal partido izquierda, es pequeño, pero tiene representación en el Congreso. Sí lo apoyó, lo defendió, eh, y hicimos una, una buena llave con él. Bueno, esta, esta es la experiencia que quería contarles. y, Desde luego, yo sí creo, porque he oído aquí algunas cosas que me han dejado un poco desconcertado no en este panel sino nosotros yo sí creo que hay que seguir luchando por el derecho humano al agua el foro oficial no va a aceptar esto, ya está claro tenemos que seguir luchando por esto tenemos que seguir luchando por más democracia y estar convencidos de que solo el movimiento social y lo que nosotros hagamos estos sectores que estamos aquí es lo que puede sacar adelante este tipo de iniciativas que son fundamentales para la vida